Estamos de 12 del día a 3 de la tarde, de lunes a viernes, en la voz del Río Grande, Porto Adelar. Y todo el mes de diciembre haremos programa para que nos pueda sintonizar. Todo el mes de diciembre haremos programa. Y los domingos estamos aquí con Teleantioquia TV en Grande. Desde ya, el gran equipo deportivo les desea a todos ustedes una feliz Navidad. Bueno... El gran equipo le desea Feliz Navidad a todos los televidentes que a esta hora pues nos están sintonizando, como todos los domingos, pues es nuestro mensaje para que el próximo año también nos estén acompañando en Teleantioquia y a través de la radio. Feliz Navidad. Sin prosperidad de Navidad, con el equipo deportivo de Rafa Gómez. En, en familia, en paz y en amistad, con el equipo deportivo de Rafa Goy. Feliz Navidad entonces para todos nuestros televidentes Y recuerde, los esperamos de lunes a viernes Todos los días tenemos el debate Tres horas de pura candela Estuvimos en la fiesta del fútbol hasta el día anterior Transmitiendo el partido de la gran final Entre el América y el Deportivo Cali A la final, el, eh, perdón, el América y el Junior de Barranquilla En la ciudad de Cali Triunfo del América 2 a 0 muy merecido, por cierto, y sobre todo pues, después de ese prolongado ayuno, vigilia de 11 años y 5 años en la B, eh, se reencuentra con el, con, con el triunfo, la gente está feliz, queremos saludar. A toda la gente a esta hora en el Valle de Cauca, felicitarlos desde luego porque siempre es bueno ganar Entre los oyentes que nos llamen esta noche a nuestras líneas telefónicas van a participar de los souvenirs que vamos a entregar en el día de hoy, marcando nuestras líneas telefónicas, el 232-4604 y 0188-051-5015. Tenemos premios de Nacional de Medellín y también los souvenirs de Rafa Gol para entre los que llamen hoy, repito, dos 32, 46, 04 y 01, 8,000, 51, 50, 15, que es las líneas que tenemos habilitadas para los televidentes. Bueno, esta pausa y ya regresamos porque venimos con todo en el Superdebatos.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 si les gusta el campo, entonces les va a encantar lo rico de las nuevas carnes frías Colanta Colanta sabe más, sabe a campo Creemos en Medellín, nuestra ciudad para vivir Donde todos somos uno, juntos para compartir Creemos en Medellín, en la cultura del sí si aportamos, si creemos, vos y yo juntos al fin Medellín la hacemos caminando juntos, trabajando vos y yo Juntos hacemos el camino, todos con la misma voz Medellín cuenta con todos, Medellín cuenta con vos Alcaldía de Medellín cuenta con vos Consejos de Educación Financiera. Número 1. Cuide su dinero. Ahorre nuestra cooperativa Cotrafa, una entidad sólida y reconocida. Cotrafa.com.co. Vigilado a Superintendencia Financiera de Colombia. Adscrita a Servicio de taxis las 24 horas. 265-6565. Su móvil seguro. 265-6565. Con las mejores garantías de seguridad y confianza. 265-6565.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 Jugar chance manual te convierte en cómplice de un delito. No te dejes engañar, apuéstale a tu suerte jugando chance electrónico en los puntos de venta autorizados. Decreto 4643 de 2005, línea de atención 018941-160, Lotería de Medellín, apuesta legal. Lotería de Medellín Sigue viendo El Superdebate por Teleantioquia, TV en Grande. Bueno, proseguimos en el super debate y a esta hora queremos darle la bienvenida al hombre que está monitoreando el chat e interactuando con todos los cibernautas. Pueden formular sus preguntas acá con Don Elkin Lavó. Y también pues, queremos darle el saludo especial, Don Elkin, buenas noches. Y buenas. felicitarlo porque esta semana el Consejo y la Asamblea, el Consejo Municipal de la Asamblea Departamental le rindieron un homenaje al señor Elkin Lavó por los 25 años de vida Profesional y nos, nos, desde luego, pues queremos participarles también a todos los televidentes ¡Vamos, vamos! de este premio que se hizo a Don El Nos complacemos mucho en entregarle hoy el reconocimiento Mariscal Rubén Grado Plata de la Asamblea de y Juan del Corral en Grado Plata con su bienvenida. Señores, a don Gustavo Osorio, muchas gracias, a James, a Don Luciano González, grandes maestros. Creo que es que me da más para mí, es para ellos porque han sembrado todo lo que hemos hecho. A Don Carlos Andelares, que lo conocí de voz y de cola se A James, el gran amigo de, de siempre, a, a Juan Diego, a Juan David Parra, a Rollave, a una gran cantidad de amigos, a Che García, sí, a Charrúa y también a los amigos de Despierta Antioquia y a mi familia y a Dios por encima de todas las cosas saludo cordial don Rafa Gol para mis compañeros para los televidentes, los internautas uno diría que uno es reflejo del entorno y ustedes han sido mis grandes maestros en Rafa Gol mis amigos también de Despierta Antioquia la academia, la universidad y esto es para todos ustedes y un saludo muy cordial a don Manuel Alejandro Moreno quien fue el ponente, el de la iniciativa en el Consejo de Medellín ...y don Saúl el diputado en la Asamblea Departamental de Antioquia. Y a propósito del título del América de Cali, yo diría que esto es ejemplo para los nuestros, los de Antioquia... ...en especial Nacional y Medellín, porque es que América, yo sigo insistiendo, para mí tiene mejor nómina... ...en cuanto a nombres, Junior de Barranquilla, pero América tenía y tiene algo y es hambre de gloria... ...de triunfo, de, de querer ganar después de hace mucho tiempo de no hacerlo... ...y seguramente muchos de estos jugadores no, han sido, no habían sido campeones del fútbol colombiano... ...reitero ejemplo, cuando se tiene sentido de pertenencia por las cosas... ...la constancia y la disciplina vencen muchas cosas... ...y a propósito de camisetas, don Rafa Gol, exclusivas, nos la enviaron... ...esta es la oficial del equipo América de Cali... ...el campeón del fútbol profesional colombiano, don Tulio, gran amigo don Augusto... ...aquí está la camiseta del campeón del fútbol colombiano... Y de Junior de Barranquilla, que no pudo obtener el tricampeonato en torneos cortos, sí lo tiene Atlético Nacional, el único equipo en estos torneos cortos tricampeón del fútbol colombiano. Estas camisetas las estaremos entregando el próximo domingo, escriban al superdebate arroba rafagol.com. Tenemos noticias de Medellín y de Atlético Nacional, en especial de Medellín se va a Cano. Ya les vamos a contar varias cositas y de los Juegos Paranacionales. Don Rafa Gol, aquí hay alegría, diciembre sin pólvora, para mi departamento y para mi país. Bueno, muchas gracias Don Elkin Lavó y felicitaciones, 25 años de vida profesional. Y vamos al debate, a la polémica, vamos a hacer el debate sobre el título de El América de Cali en el día de hoy. Y el debate lo presentamos a nombre del Hotel Dan Carton. Cuando venga a Medellín, venga al Hotel Dan Carton. Es un hotel cinco estrellas, amabilidad y excelencia. La vida es un lujo en el Hotel Dan Carton de Medellín. Y Global Sport, líder en mercadeo deportivo. Global Sport, que además es donde usted puede tener las, la publicidad en las finales del fútbol en todos los partidos para el próximo año que usted aparezca en todos los estadios de Colombia. Llama en Medellín, 444-6529, 444-6529 de Global Sport, líder en mercadeo deportivo. Mr. Villar, importadores directos de las mejores marcas del mundo San Elite, campeones del mundo de la carambola Y Pool Castile, Simonis, el paño de los campeones Bandas Clemat, velocidad y precisión Longoni, hechos en Italia, el mejor taco del mundo Aramid, calidad en bolas de billar. Info, 444-3311, Medellín Porque tienes series, películas y deportes para ver en familia ¡Cómpralo ya! Bueno, ahora sí, vamos a la polémica, al debate, le damos la bienvenida al hombre que no tiene pelos en la lengua, va siempre frente con la verdad y no se le arruga ni le tiembla la voz para decirle cuántos pares son tres moscas y es genéticamente verde, el verde de Atlético Nacional. Don Luciano, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. ¿Le pareció justo el triunfo de la América sobre Junior? Buenas noches, señor director, buenas noches para todas y para todos, especialmente quienes están enfermos, ...o privados de la libertad... ...muchachas y muchachos tengan mucha fe... ...que la fe los va a salvar... ...bueno, no era mi final... ...no tengo velas en el entierro... ...simplemente si hay que reconocerle... ...a un señor... ...al dueño, presidente o lo que sea de la América... ...a don Tulio... ...don Tulio Gómez... ...que se apersonó... ...de tomar un equipo que estaba prácticamente a la deriva... Que iban a formar un yo no sé qué, que los ricos de Cali se unieron, que el gobierno se iba a meter la mano al drill y nadie salía con nada. Todo era un chorro de babas y América yando tumbos entre volver a la B o continuar en la A. Llegó don Tulio, le puso orden a la casa y ayer lograron un bonito objetivo. Pero como todos los objetivos, pues hombre, yo no tengo velas en el entierro. Yo no soy juniorista, yo en Colombia pertenezco a una sola entidad, pero sí no puede negarse que la América tuvo una remolcada muy buena con los señores que manejan el pito en Colombia. Por ejemplo, Verbigracia, el partido ante Santa Fe, que pitó el señor Murillo, que fue el que clasificó al a la América a la postre y que le costó, que le quitaran a Murillo la escarapela FIFA. Y ayer, el mejor árbitro del mundo, eso se cree él y sus amigos, el mejor árbitro del planeta, cometió un par de errores que para mí no puede cometer un árbitro de estos quilates. Un penalti claro pero ya salieron los, los defensores del América, fue que le pegó con la pestaña y la pelota al rebotarle él metió la mano para quitársela de encima. Bueno, son los reglamentos nuevos del fútbol, ¿no? Pero al Nacional sí le pitan ese penalti con toda seguridad. Y un gol que deja muchas dudas, porque nadie sabe quién cargó a quién. Y si van a hablar de fuera de lugar, jamás había fuera de lugar en esa jugada. Pero bueno, igual, los campeones necesitan... Ayuditas extras, para eso son campeones Y América se las dieron Y llegó hasta donde está hoy Para felicidad de su numerosa y caudalosa hinchada Para felicidad de su señor dueño Para felicidad de sus jugadores y de su técnico Claro que, bueno, ganó el América Pero en Colombia hay un solo rey Y a ese rey del fútbol no lo toca absolutamente nadie. Porque Junior, que buscaba igualar el récord del tricampeonato en, un año, en, en, en dos años, no lo pudo lograr. Y América llega a la estrella 14 en Colombia. Y en otra casa por allá, no me acuerdo el nombre. <ríe> no me acuerdo el nombre, hay como 26 estrellas, 26 copas por allá en otra casa. Entonces, felicitaciones a la América. Pero hombre. También es hora que la Dimayor Mayor empieza a replantear quiénes son los jueces que manejan el fútbol. O, ¿O será como dicen por ahí que la sociedad es el reflejo de lo que pasa? Oh. ¿Será que los jueces del fútbol son igualiticos a los que administran la justicia en Colombia? Pues A lo mejor no. A lo mejor. Bueno, muchas gracias, don Luciano. Eh, la verdad es que vimos el bar en Barranquilla y vimos el bar ayer El bar está creado para ser un soporte, una ayuda al árbitro en tomar las decisiones Porque al fin y al cabo el árbitro es el que toma las decisiones Pero el bar lo veo nublado, todavía veo el bar en Colombia con B de burro y no con V eh, Señor Osorio, Gustavo Osorio, buenas noches El bar perjudicó al Junior el bar. O favoreció a América. No, el, el bar. Lo que pasa es que uh, hay cosas que uno ve, pero es bueno después irse a cerciorar. Y cuando uno se equivoca eh, emitiendo un concepto, lo puede corregir. Señor González, nunca corrige nada de los errores que cometa. En cambio, un ser humano, yo sigo siendo ser humano y me puedo equivocar. Me parecía en el momento de la jugada que la mano de Carrascal, que fue abierta, era penal. Pero lo que pasa es que las nuevas normas dicen que si la pelota viene de rebote, el jugador que le pone la mano no alcanza siquiera a evadir esa pelota. Y por eso, en ese momento, acertó Wilmar Roldán y acertó el bar. Mirando también la jugada en la que se le, invalida, se le invalida la acción, porque no fue gol, si no se da el gol, si no se da el gol no hubo gol entonces en esa acción en que Bol, eh, el arquero Neto Volpi sale y aparentemente hay una carga pero el árbitro determinó que hay fuera del lugar de Mera y efectivamente hay fuera del lugar de Germán Mera que en ese momento aparecía en la acción y es más un jugador de Junior Choca también con Viera y otro, ...y otro jugador de, del mismo América... ...entonces ahí, ahí fuera de lugar... ...en esas acciones acertó... ...me queda la duda es... ...en la jugada donde hay un codazo de Mera... ...sobre Rangel... ...sobre Rangel... ...y recuerdo que América fue el que ganó... ...antes en ese caso... ...estaría perjudicando al América... ...al no dar ese penal... ...a favor del equipo Escarlata... ...y la verdad... El, ...tanto en Barranquilla... ...como acá en este partido... Me parece que América fue superior a Junior Me parece que América es digno campeón Digno campeón Porque eso de ponerle que las ayuditas arbitrales eh, Hay otros equipos que han ganado títulos Y casi siempre, y casi siempre Le sacan también el cuento de las ayuditas arbitrales Entonces, tú, ahora por ejemplo. Entonces, ahora Tú por ejemplo, Ahora, ahora, ahora entonces Ahora entonces <risa> Le enlodamos el triunfo a la América A mí me parece que América ganó bien justamente, y jugando bien al fútbol. Bueno, bueno Rafa. le damos la bienvenida a don Augusto Velosa, don el Rafa cirujano Colo. del Colo comentario. Bueno, el Junior, eh, le, ¿tenía, le alcanzaba como para haberle empatado pero a la América el partido? Bien. ¿En opciones, en llegar. de Sí, a sí, Rafa, pero permítame decir, bueno, eh, por, en opciones fue Superior América en Barranquilla, pero por opciones fue Superior Junior en Cali. 10 opciones ayer del, del Junior de Barranquilla contra 4 del América, pero el tema aquí fue efectividad, efectividad. Y, y Volpi salvó en tres ocasiones espectaculares, etcétera, etcétera. Felicitaciones a los caleños, ganaron los Juegos de, eh, Deportivos Nacionales, ganó el América. En estos momentos, la chica Gabriela Tafur, que es una caleña que representa a Colombia en Miss Universo en Georgia Atlanta, puede ser reina mundial de la belleza, Dios no, quiera. Ya no fue. Ya no fue. No, ya ah, no ya fue. pasó el rey de ya No era, entró entre las 10. Era, era ahorita, bueno. No llegó a las 10. Le prestamos la posta a los caleños, ¿no? Pero nos la tienen que devolver porque eh, es indudablemente esta región antioqueña. Eh, en juegos ganaron nacionales en y en títulos. Y en el fútbol títulos femenino también lo ganaron. En femenino también lo ganaron. Pero en títulos, aquí en fútbol profesional y en juegos nacionales, eh, nos tienen que devolver la apuesta el próximo año. Bueno, ¿qué van a decir los que criticaban Ay, ala, al dueño de.? Eh... ¿Cómo no, pero sí. pero claro. está de contento? Ah, tú tan paisa y le pide que claro, nos devuelva claro, lo que claro, no es tuyo. Claro, claro. No, ala, no, no, no, no, no. Que nosotros los, los paisas somos tan buenos que decidimos dónde nacer, pero luego regresamos. Ay, te felicito, Yo decidí nacer oh. en Ubate con una marca, pero me regresé hace 34 años de querí regresar a mi tierra. Bueno. Oiga, ¿qué dirán? ¿Qué van a decir ahora los que criticaban a los dueños del la América el Medellín que sabían más de supermercados que de fútbol? ¿Qué van a decir? Pues sí, don Raúl y, y, y don Tulio que no saben de fútbol, según muchos de los hinchas, ganaron títulos, los títulos más recientes, Medellín, América, no tienen títulos de la Sorbona de París, ni de esas cuestiones, pero ni tienen eh, maestrías, no tienen maestrías, pero tienen ojo para formar unas nóminas que fueron muy prudentes en su constitución. Don Tulio decía, con la, con la cédula formé la nómina de la América, fui muy prudente y mire lo que logró el título. <risa> eh, así pues, entonces, Ahora que, Totada palo arriba. Ahora no, sí que tiene que meterse la mano al no, y vienen... O si no, pues. Pasa lo que pasa mm, claro. con los equipos colombianos Campeones por accidente y, tiene, y dos de sus figuras tienen problemas gravísimos Para poder, lo de Dubán Vergara Que es, un, es una mezcolanza gravísima No le han pagado ese jugador Al Envigado, Envigado ya colocó Esa demanda en la FIFA, la FIFA no ha resuelto Entonces ese jugador está en la deriva En, en el aire Pero diga, ¿quién ¿cierto? tiene que pagar? Rosario sí, el el Rosario América. tiene que pagarle al, al, al conjunto de Envigado Y lo otro es lo de Michael Rangel Que fue prestado por el Junior, va a tener que regresar el Junior Tiene una opción de compra de América, costosísima, costosísima eso sí, me vamos a ver qué va a pasar. Y el otro hombre importante, Guimaraes Guimaraes, brasilero, nacionalizado en Costa Rica, con dos direcciones mundiales en Corea y Japón, con Costa Rica y en Alemania, que no le fue muy bien, pero. Eh, tuve el ojo visor, el técnico, el presidente, de don eh, Tulio, para traerlo y mire que qué campañota. Llegó el 14 de julio, su primer partido lo ganó ante Alianza Petrolera 2-1 y mire cómo ha llegado a este nuevo título del América, mi estimado Gómez Bueno, muchas gracias, don Augusto. Saludamos en la mesa de la polémica a don Juan Diego Arroyave. Juan Diego Tácticamente fue más América que Junior. Bienvenido. Sí, sí, Buenas noches, es. Rafa Gol, saludos especiales para Pero usted, profesor. para todos los televidentes. Y me parece que es que todos los ojos estaban sobre Junior. Y sí. todo el mundo decía, va a ser título para Junior. Por lo que venía haciendo y por lo que está trabajando que el técnico Julio Comenzaña con este equipo y los jugadores que tiene Junior. Pero mire que después del partido en Barranquilla, todos esos ojos cambiaron. Después de lo que se vio y lo que planteó América, lo que quiere decir. ...que tácticamente el técnico Guimaraes preparó este equipo para afrontar esta final... ...y lo que hizo en el partido en la ciudad de Barranquilla, más lo de en, eh, en la ciudad de Cali ayer... ...creo que ha sido la demostración de que paró un buen equipo, de que tenía buenos jugadores para responder... ...y que fue un momento importante, una América que vino de menos a más... ...pues si recordamos hace unos meses querían sacar al técnico Guimaraes del, del equipo... Y hoy, hoy por hoy, ya es el rey con este América de Cali campeón del fútbol colombiano. Entonces, nos parece que es ponderable y creo que queda en un plus muy alto lo que ha hecho este equipo América de Cali. Que prácticamente de las cenizas logra salir, ascender, llegar a la A, mantenerse y buscar el protagonismo con un título en la liga. ¿Lo espera la Copa Libertadores? Sí. El tema económico, a resolver lo de algunos jugadores. ...que deben quedarse en América para reforzar esta nómina... ...porque me parece que ahí hay que tener en cuenta lo que viene para el equipo americano... ...como campeón, en qué grupo se ubica y también con qué rivales va a enfrentar... ...para no entrar, para hacer recordar los momentos que tuvo América cuando fue tres veces finalista de la Copa Libertadores de América. Entonces, me parece que ahí viene la responsabilidad también para los directivos de armar un buen elenco para que siga representando a esta casaca campeona hoy por hoy del fútbol colombiano, don Rafa Gol Bueno, muchas gracias, Juan Diego. Así que, de todas maneras, a la gente de Cali, felicitaciones a la gente de Junior también por haber llegado allá. Muchos se sienten damnificados por el arbitraje de ayer. Yo creo que... El VAR perjudicó, yo pienso que el bar perjudicó al Junior de Barranquilla, porque hubo mano penal, hubo jugadas que no, que no se sancionaron y que pues yo dijo que no de debían, que haber llamado, debían haber llamado a Wilmar Rodán, que pueda que no sea el mejor árbitro del mundo, yo señor se González, como usted lo dice sarcásticamente, pero que si es el mejor árbitro de Colombia, ah, no. lo es. Pausa y ya regreso con ustedes. Permiso.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 nos gusta caminar a la universidad y ahora es más bacano porque tenemos calles y andenes en mejor estado es más segura y la ciudad es más bonita en Bello estamos transformándonos invertimos 31 mil millones de pesos en la malla vial con peatonalización rehabilitación de andenes reparcheo y pavimentación en las 11 comunas de Bello todo porque en Bello estamos hechos de progreso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 Recibí una gran oferta para unificar mi deuda. Yo también tengo lo mismo en Cotrafa. Además de los beneficios, me ayudan a cumplir mis sueños pensando en mi tranquilidad. No sabía. Pues te cuento que en Cotrafa también. También. También. También. Pues te cuento que en Cotrafa también. Acércate ya a cualquiera de nuestras oficinas o llámanos al 454-9595. Vigilaus pertenece financiera de Colombia. adscrita a Bogacop.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 2005. Línea de atención 018.009.41160. 160 Lotería de Medellín. Apuesta legal. Lotería de Medellín. Sigue viendo El Superdebate por Teleantioquia TV en Grande. Tu Porque tienes series, películas y deportes para ver en familia. ¡Cómpralo ya! Estamos en el super debate aquí a través de Teleanteo, que te en grande. Les recuerdo que este debate, todos los días, de lunes a viernes, durante todo el mes de diciembre, vamos a estar en Todelar 910 en el AM, en el mismo horario de las 12 del día a 3 de la tarde. En enero igual, así que no se pierdan los programas que estaremos realizando. Hicimos una con el pres, con el gerente del Deportivo Independiente Medellín, Juan Bernardo Cunda Valencia. El Cunda Valencia sobre realmente toda la situación que está manejando Independiente Medellín de entrada y de salida de jugadores. ¿Qué dice Juan Bernardo? Así habló con Don Elkin, la voz. Es uno de los dirigentes del Deportivo Independiente Medellín, Juan Cunda Valencia Feliz Navidad señor, lo saluda el equipo de Rafa Gol, ¿cuál es la última del Medellín? Primero que todo, feliz Navidad para ti y todos los tuyos La última de Medellín, nada, que siempre con la mente en alto para seguir marcando diferencias y ser grandes ¿Cano se queda en el Medellín? En este momento Cano sale del Medellín ¿Por qué? Ya por temas eh, económicos y otras aspiraciones del jugador, de otros, hoy día para nosotros pelear o competir con, merc con mercados norteamericanos o brasileros, ya es difícil en nuestros presupuestos. Él pidió más que se le suba el sueldo, usted le ofrecieron? ¿Cómo fue el tema? Fue todo más que todo, es tema económico, más de pretensiones del jugador, y él, tanto él como su representante, y ahí también su familia, conversado con él, ellos aspiran más, y en este momento nosotros como organización responsable y con nuestro presupuesto, sí era difícil llegar a esos números que, que el jugador pretende. Didier Moreno se queda. En este momento Didier también está bien difícil a, el acercamiento hacia él, porque él también tiene otras pretensiones, tanto deportivas y económicas, que son difíciles para nosotros eh, cumplir. O sea que él termina contrato en el mes de diciembre y ya decide él si se queda o no, ¿cómo es el tema? Didier termina ahora en, en, enero, en, en enero. enero. Bueno, ¿quién va a reemplazar a David González en el pórtico de Medellín, ya que viene la Copa Libertadores? En este momento nosotros tenemos un gran líder y pienso que es la oportunidad para Marmolejo. Marmolejo, pero viene la Libertadores y no digo por Marmolejo en general Libertadores, Libertadores, hay que armar buen equipo Ah, pero nosotros llegamos a un punto de convicción que este es el momento de darle la oportunidad a nuestro jugador, a lo nuestro Y nada más importante que en un torneo como Copa Libertadores y más que un deportista que ya es el momento en que se lo merece ¿Es cierto que Elvis Perlaza lo quiere millonarios? Hasta el momento nosotros no hemos recibido ninguna oferta de millonarios por, por, el, por señor Perlaza bueno, Leonardo Castro, que hay de cierto que pidió 185% de subienda en términos de salario Pues esos son los porcentajes de, de los que el jugador pretende llegar y en estos momentos también para nosotros son difíciles llegar a los porcentajes de exigencias Bueno, eh, David, eh, el, el señor Bobadilla, ¿qué posiciones ha pedido para reforzar? Él en este momento no ha sido específico porque si tú lo ves es un, un entrenador que rota muchas, busca jugadores que cumplan diferentes funciones. Pero en este momento tenemos con nuestro comité deportivo, que es formado por gerencias y cuerpo técnico, eh, a ver qué falencias hay, sobre todo si se va acá que se adelante o si sea, algún extremo. Pero ya en este momento él es el que tomará la batuta y nos dirá cuáles son las posiciones que tenemos que suplir lo más pronto posible. Por ejemplo, ¿quién puede reemplazar a Cano? ¿Ya hay nombres? No, Ernesto. Tenemos nombres, sí, pero ya en el momento, cuando ya tengamos algo concreto, inmediatamente nos sacaremos un comunicado. ¿Usted qué le dice al hincha de Independiente Medellín? Viene Copa Libertadores, hay una nómina donde pues, eh, se observa mucho juvenil, pero igual el hincha de corazón espera golpes de opinión, lo va a traer Medellín, jugadores que tengan eh, alguna referencia, entendiendo los que se van. Claro, yo al hincha de Medellín le, lo primero que le digo es primero las gracias por creer en esta institución tan hermosa y con la convicción de que cuando venga alguien que marque diferencia para la institución y que tenga el ADN de este club que merece y no gente que aporte y que nos ayude a salir adelante ¿Raibanegas vuelve? Eh, no no, eh, ¿Pereira? tampoco ¿por qué Pereira tampoco? es del Medellín ya es una conversación excelente muchacho y él tiene otras pretensiones y otras opciones para el préstamo y continuar en otros lados algo que no le haya preguntado que quiera decir no, solamente felicitarlos al programa, a Rafa God, a todos ustedes. Eh, soy un fiel seguidor de todos ustedes y antes de felicitarlos, como le dije en un principio, una feliz Navidad y aquí tienen un amigo, un compañero para siempre. Gracias por eh, darle la cara a los medios de comunicación porque con tanto rumor y tantas redes sociales es mejor ir a la fuente directa. Bendiciones con no, Bendiciones para ti, todos los tuyos y como te lo digo, yo entiendo las posiciones de todo el mundo con el respeto, siempre aquí tiene un amigo y siempre a disposición. Este es el superdebate, Ustedes saquen sus conclusiones. Bueno, muy bien. Ahí estaba el gerente del Deportivo del Equipo Independiente Medellín. A ver, señor Gustavo Solís, sí. usted qué doliente del rojo. Sí. ¿Qué tiene que argumentar respecto a las declaraciones del doctor eh, Cunda Valencia? Bueno, primero, primero, me resisto a creer que vayamos a jugar la Copa Libertadores con mosquera marmolejo. Eso para, es un chiste. Sinceramente lo digo. Mosquera, Marmolejo, arquero titular, no, como diría el charro, déjense de joder, ¿ah? no, no, no, lo otro, Germán Ezequiel Cano, a mí me parece muy rara la posición de Germán Ezequiel Cano, pasar una carta en donde dice no, no renuevo el contrato irrevocablemente, Irrevo, irrevocablemente, eso parece también muy injusto con una institución ...que hizo grande a Germán Ezequiel Cano... ...porque en México no le dieron tanta oportunidad... ...ni hizo goles, pasó más tiempo lesionado... ...y cuando estaba bien... ...ni siquiera lo ponía el señor eh, uruguayo... ...el técnico eh, Alonso... De, ...del equipo de Pachuca... ...que recuerdo que en el Mundial de Clubes... ...jugó 14 minutos... ...bueno, otro caso concreto... ...Didier Moreno... ...Didier Moreno pasó una carta donde dice... ...que no renueva... ...pero Medellín le hizo una oferta... ...porque él no la puso irrevocablemente... Y entonces me encuentro acá con que el club le ofertó 50% de aumento en los derechos y 10% de salario. Y el señor pidió 54% de incremento en el salario y una prima de renovación de derechos económicos de 110%. Es que los jugadores están desfasados. Ahora, voy a Castro. Leonardo Castro, ¿qué estás pensando, Leonardo, hombre? Medellín lleva un año pagándote el salario. Y este señor pide porque... Él presentó una carta donde dice... No, el, no. Medellín le presentó una carta, porque el contrato finaliza en enero. Y el club recibió oferta del jugador con incremento salarial de 185%, ¿qué es esto, hombre. El club ofreció incremento del 42%, me parece muy bueno. Y fuera de eso... Le entrega el 50% de los derechos deportivos al jugador Le ofrece entregarle el 50% de los derechos deportivos al jugador Me parece muy buena la oferta de Medellín Tanto para Didier como para Leonardo Caso Pero ¿qué pasa con estos jugadores? Ah? ¿Qué dice usted señor González? Bueno yo... como he ha conductado muy no me meto ¿Ah? en el bolsillo de nadie Porque no soy ni de la DIAN Ni soy un fiscal Todos tenemos derecho a ganar a aspirar a ganar más ...ya veremos cómo planteamos nuestras condiciones... Yo, ...yo en eso no me puedo meter... ...ah, que el tipo pidió el 40.000% mil por ciento de incremento... ...¿qué hacemos, pues? ...el, el, el, el ...considera que se debe ganar el 40.000% mil por ciento de incremento... ...es que eso ya son situaciones tan personales... ...pero sí es muy llamativo, canito, hombre, ...canito, canito, canito, canito, es muy llamativo... Eh, no renuevo contrato irrevocablemente, Canito, como sos de, tenés un asesor tan bueno, Cano. El hombre que quiere ser presidente del Deportivo Independiente Medellín le dice a su equipo que no renueva contrato irrevocablemente. Pero yo amo Medellín, yo me muero, Che. Tenés un asesor tan bueno, Cano. Y lo otro hombre, hoy salió en Manizales una versión por la cual el señor Reina el volante del 11 k Javier Reina, Javier Reina. Eh, vendría al equipo rojo de la montaña, que incluso ya se despidió de sus compañeros y de su equipo, aduciendo que viene para Medellín a un cuadro de fútbol que no es propiamente Atlético Nacional, el señor Javier, Javier Reina. Javier Reina, de una vez lo digo, es buen jugador, pero no es la superestrella porque todavía no ha triunfado. Él no ha triunfado en ninguna parte Es buen jugador eso sí Bueno, déjalo llegar siquiera, hombre no. Déjalo que arregle el contrato Que ahora no vaya a pedir que, que le paguen 40 veces lo que ganen en Calda porque, porque también te enojas Entonces esperemos Medellín tiene una cabeza visible que se llama Raúl Giraldo Propietario, dueño, etcétera Yo no entiendo, por ejemplo Cada que hay un acto en Medellín van 200 mil hinchas ¿Por qué ese montón de hinchas que van a los actos no hacen una colecta y le regalan a un jugador de muchos quilates y mucha plata al Deportivo Independiente Medellín? Pero paría los actos, a chiflar, a regañar, a mostrar neveras, para eso sí están listos. Bueno, bacano. Problema del Deportivo Independiente Medellín. Bueno, ¿qué no, parece? a la neveras las entregaron ahora de Navidad. Señor Juan Diego. A mí me parece, Rafa, que eh, con el tema de Medellín pasa por un aspecto económico. Lo que ha costado mantener a Cano en el equipo ha sido bastante, eh, le ha afectado mucho sus arcas. Y como miran las, las cosas, Abre, de acuerdo a lo que, que habla la gente de Independiente Medellín con el tema económico de los jugadores, yo creo que apunta, sí, perdedor, apunta rey, sobre... Técnico. Ah, no, estamos grandes. <ríe> ah. Bueno. A ver si puedo terminar. Eh, es, el tema con esos jugadores, de salir de jugadores tan, de tanto nombre y el que haya exigencias de algunos, y en el tema económico creo que apunta más a que va a ser un Medellín que le va a dar mala oportunidad a la cantera. No se ve por alguna, algún viso, no se ve por ningún lado, que haya la oportunidad de traer jugadores de, de nombre, jugadores de cartel para enfrentar la Copa Libertadores. Pues ya hablan de Javier Reina, y Javier Reina es un buen jugador, pero arriba no tiene nada. Bueno, sí, irreconocible lo de Cano, estamos de acuerdo. Increíble haber dicho, colocado la palabra irrevocable. En Decano que se ha dicho, iría para Orlando Sirio o Vasco a Gama Pero hoy el periodista de Argentina, eh, Julio Maecha de TIC Sport, dice que eh, ha salido ofertas de Japón y Arabia por este jugador en las últimas 24 horas. Bueno, ante esos mercados, pues me Medellín, imposible eh, ir a competir. Lo que uno no puede entender es lo de Didier Moreno. Didier, lo rescata Medellín de Santa Fe, prácticamente el huila, lo lanza a nivel profesional, lo consolida, se va para España, en España fracasa, lo viene y lo reencaucha Medellín y es la forma como le paga el Medellín, no puede ser hermano, lo mismo Leo Castro, Leo, te la pasaste nueve. Meses quieto por la lesión. No tiene la culpa, lógicamente. Pero después juega unos meses más y apenas marca dos golecitos para que vengas a pedir el 185% de incremento. No, no, no. Si yo, no. Son tres, es que tres jugadores realmente que. No, pero eh, es ilógico dos goles en no. un año para que venga a pedir el 185% de, de, de, de, de incremento en el salario ah, ilógico no. alguien le dio cátedra alguien, ¿Alguien? lógico alguien le dio cátedra a su jugador pero tenemos claro. derecho también a, a, a, a, a, a opinar pero como periodistas o no afectado, oh, pues, no no si no, no. es el comportamiento no del comportamiento el el Medellín sea, lo reencaucha y mire cómo le pagan a Medellín y espero que y espero que Medellín porque bueno, ese y de González por fin eh, González aportó algo algo bueno, que oiga Cano dijo oh, que él quería qué. ser presidente sí, claro. del Medellín y, entonces, y, lloró, entonces, y la camiseta entonces, y entonces, ¿cómo, ¿cómo vas a volver a ser el presidente del equipo si renunciaste irrevocablemente? porque te caemos mal o, o, o, o, ya, o ya no quieres ni el equipo ni querer la afición que es esto? Hombre Él hizo eso no. en un momento Y lo otro Rafa Mire El señor Constanzo si, si en Medellín son serios No vuelven a hacer ningún negocio con el señor José Constanzo Así de sencillo ¿ah? Porque tiene razón también González Hermano Este señor este señor seguramente fue el que le dañó también el oído sí. a, a, a Cano Él Porque es el así concedero. son los empresarios vale. Él es el consejero de canos ya lo sabemos, claro, el, y el así que y todo lo tranquilo. Demás. Bueno, hablemos de Atlético Nacional, ayer se realizó la, la, final. la final de la Copa Atlético Nacional en la Marte 1 y allí estuvimos con Don Elkin, la voz. Esto es deporte y esto es hacer deporte, hacer país con la Copa Atlético Nacional. ...y la alianza de DirecTV también en este bonito evento... ...doña Ana Prieto es la jefe de marketing deportivo de DirecTV... ...felicitaciones, ¿cómo fue el aporte de DirecTV a este evento Copa Atlético Nacional? Bueno, DirecTV y Copa Atlético Nacional sentimos orgullosos... ...porque el, el propósito de DirecTV es acercar el deporte a la comunidad... ...y hemos logrado que todas las comunas donde están estos niños... cuenten una nueva historia de vida... Ustedes les aportaron a los muchachos uniformes y toda esa bonita implementación, ¿no? Nosotros estamos en el logo atrás de la camiseta y como sponsor les dimos su guayera para que durante todo el torneo guardaran sus tenis y sus guayos. Y hoy les tenemos grandes premios a los niños para que se lleven a sus casas. ¡Qué maravilla! Doctor Juan José Sure, nuestro gran amigo, jefe de ventas de Atlético Nacional. Y esta Copa Atlético Nacional, ¿cuántos deportistas, cuántos niños, cuántas ilusiones tuvo? Elkin, muchas gracias. Un saludo para todos. Más de 2.000 niños. Estuvieron acompañándonos en este, en este año 2019 Nos sentimos orgullosos Poder, poder ver la cancha Marte eh, Totalmente llena Con una gran esencia Señor, que Dios lo bendiga ¿Usted qué le está pidiendo al Niño Jesús? Seguir apoyando esta Copa Atlético Nacional para el 2020 ¿Y usted qué le está pidiendo al Niño Jesús? Mucho amor, mucho amor Venga este es el abrazo de Atlético Nacional, denle el besito a la doctora, no hay problema. Ya, ya doctor Surella, esto es hacer país la Copa Atlético Nacional con ella, con una mamacita y hace parte de DirecTV. Bueno, felicitaciones a Nacional por la Copa que terminó ayer en la Marte 1 y a DirecTV que fue el patrocinador. A ver señor González, Nacional Hombre, en, sigue en primer buscando lugar. hombres para reforzar En primer lugar me llama mucho la atención, ¿Qué le llama la atención Que una entidad como Atlético Nacional Que tiene hermanitos en radio y televisión No se preocupen por divulgar un evento de estos Porque esto es hacer país A mí me extraña que el doctor Plata gerente de RCN en Medellín no, no, no, no, no le divulgue a esto nada no, no divulguen nada No transmitan nada Eso final Yo siendo gerente, cosa que nunca voy a hacer, por supuesto Ni creo que lo dejen Ni creo que me dejen Sí, yo no tengo perfil para ser gerente de nada Escasamente gerencio mi vida Yo siendo gerente ni A usted le tenía un cargo en Nacional yo, y en RCN yo, Era la gerencia de asuntos sin importancia Yo por Uy, lo, lo, lo menos, no, no, no, no. Yo por lo menos Autorizo que la final de la copa me la divulguen, me la transmitan, pero esto, pero es, es que es una cosa muy jodida, hombre. Que llegue una empresa de televisión, en este caso DirecTV, que es empresa de televisión, porque manejan televisión, a patrocinar un evento porque la RCN de Televisión no es capaz. Toma. Lamentable y triste, Toma. en un evento de esta naturaleza. Lamentable y triste, y repito, me arde mucho que las... Los hermanitos de Nacional les importe tan poquito el hermano que les deja como, plata por doquier. Como, como el señor González va a objetar lo que yo voy a decir, voy a hacer una aclaración rápida. Y es que yo defiendo a Independiente de Medellín o soy, o soy hincha del Medellín. Pero puedo dar noticias de Nacional porque soy amigo de Juan Carlos Osorio. Entonces a mí eso no me, no me impide... ...que yo de noticia, ayer conversé con Juan Carlos... Eri, ah, tinto, ...que oye? estaba pidiendo cuatro jugadores... ...cuatro jugadores antioqueños... ...antioqueños que actúan en el exterior... ...y me tiró un nombre cuando yo le dije... ...oiga, alzó una copa ayer Giovanni Moreno... ...y dijo, ese es uno de los candidatos... ...me dijo que los cuatro... ...hay uno que superfigura... ...que es eh, un verdadero refuerzo... ...un verdadero golpe de opinión... ...y me tiró el nombre de Giovanni Moreno... ...pues si está pensando en Giovanni Pero, Moreno... ...seguramente no se va a quedar... Porque es que ese jugador es inalcanzable para el mercado colombiano, sí, profesor. Por favor, se lo digo él arregló, públicamente. Él arregló a no necesito de año. decírselo. Bapa, no el necesito. Moreno arregló a comienzo del no año. necesito tomar café con usted para decirle, no exagere, hermano. No exagere. ¿Cuánto puede una, otro jugador que le importa mucho? Y a mí sí que me importa que llegue ese Edwin Cardona. Pero ¿qué es cuánto gana mm. Edwin Cardona en referencia a lo que pagan, eh, los equipos que pagan alto en Colombia. Aquí, Entonces, si él pone condición para quedarse, que le tengan cuatro superfiguras y antioqueños que hay en el exterior, quienes son Dorlan Pavón inalcanzable. Edwin Cardona, inalcanzable. Giovanni Moreno, inalcanzable. Todavía, Entonces, caro. parece que nuestro gran amigo, nuestro viejo se quiere bueno, ir de viernes, Juan Carlos Osorio ha tenido una idea de mmm, volver... Eh, Crio yo al conjunto Atlético Nacional y sobre todo Paisas. Pero ha hecho Juan David Pérez lo siguiente, nos brinda más opciones en mercado internacional, es increíble. El jugador colombiano sí, hoy es inviable. Pacientes. El jugador es, colombiano hoy es inviable para Atlético Nacional. Por eso entonces <risa> sí. vamos a ver qué va a pasar. Rafa, es que ojo que Giovanni Moreno es el mejor jugador en este momento de los extranjeros que juegan en la China. Así que cuánto cuesta. O sea, pa pa partamos sí, sí, de esa, eso, partamos sí, no de, no esa de esa, partamos de no a comienzos de sí. este año. Ver, no, ¿No jugó? ¿O jugó? Eso? No, no, no, jugó? No, no, no, no arregló. No, ¿Ustedes saben no, por qué se fue? ¿No arregló? ¿Saben por qué se no, fue? ¿No arregló de no, palabra? de palabra. Digo, si sí, Nacional conforma ah, una nómina espectacular ah, y me voy para ah, allá. Ah, y como no la conformaron... Pero de todas maneras Nacional está en búsqueda de jugadores que le den... Esa posibilidad nacional de ser el equipo protagonista para el 2020. Y sobre todo, mirar en el tema de extranjeros si se van a traer. Ya afortunadamente salió con Concepellini. Para mí, debían darle la oportunidad a que Cuchi siga en el equipo. Bueno, hacemos la pausa y ya regresamos con ustedes. Permiso. Ya vuelve el Superdebate por Teleantioquia.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 Colchones EgoPlex Teléfono 260-40-21 EgoPlex Río, soluciones inmobiliarias ventas, arrendamientos y avalúos tenemos una gran y amplia experiencia en el tema, visite nuestra página web www Estás en el barrio Buenos Aires sector Miraflores, carrera 25 número 4805 BBX 503 1578 503 1578 Río, soluciones inmobiliarias, el lugar donde quieres estar. Jugar chance manual te convierte en cómplice de un delito no te dejes engañar, apuesta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 Bueno, proseguimos en el superdebate y tenemos los resultados de la jornada, los datos finales del año también con Don Carlos Alberto Arbelá de Buenas noches. Rafa de Buenas noches, presentamos el termómetro. Hablamos hoy de las ciudades con más asistencia, los equipos de mayor asistencia en este semestre, también los cinco goleadores del campeonato colombiano. Las ciudades entonces de más asistencia en este semestre del campeonato colombiano: primero Medellín, 575.143, segundo Cali. 379 mil 271, tercero Bogotá, 319619 espectadores. Los equipos con más asistencia en el semestre primero Nacional Don Luciano, 377238 mil segundo Junior, 253169, tercero América, 249 mil cuarto Medellín Don Gustavo 197505 y después está Santa Fe en el quinto lugar con 186.234 espectadores. Los goleadores del campeonato colombiano. Primero, Michael Rangel, que empató en el primer lugar con Germán Cano. Los dos con 13 goles. Rangel del equipo americano. Segundo, Germán Cano de Medellín con 13. Tercero, Ignacio Dineno con 12 del Deportivo Cali. Cuarto, Carmelo Valencia del Cúcuta Deportivo con 10. Y en el quinto, de John Vázquez del equipo Alianza Petrolera, con nueve goles. También tenemos que ayer, la final final del Campeonato Colombiano... ...América 2, Junior 0, campeón América, ajustó la estrella número 14... ...la asistencia en el Estadio Olímpico, Pascual Guerrero, la ciudad de Cali... ...39,520 espectadores. Y hablamos para finalizar, los equipos que clasificaron en este año... ...a la Copa Libertadores para el año 2020 2020... Están Junior, pues, también eh, que fue campeón en el primer semestre, es Colombia 1, América, también es Colombia 2, el equipo de deportes Tolima, Colombia 3, y el Deportivo Independiente Medellín, que será Colombia 4 en la Copa Libertadores de América. Es todo, Rafa Gol Linares. Bueno, muy bien, don Carlos Arbeláez, y tenemos el informe de los Juegos Paranacionales con Don Elkin, la voz. <música> Son 50 años de Indeportes Antioquia, apoyando el deporte en el departamento de Antioquia. Este es el informe Rafa Gol Radio y Televisión, Indeportes Antioquia, pensando en grande con la gobernación de Antioquia de los Juegos Paranacionales. Soy antioqueño toda la vida, Antioquia te llevo en el alma y aquí verán los mejores deportistas. Jorge Izaza es el técnico de Antioquia en el tenis, en silla de ruedas con deportistas antioqueños que han estado en los Juegos Paranacionales. Profe, ¿cómo me le va? ¿Cómo les fue? ¿Cómo es esa motivación de estos deportistas? Muy bien, usted eh, le cuento. Eh, nosotros venimos en un proceso de aproximadamente ocho meses en esta disciplina, donde los muchachos eh, han dado lo mejor de sí... Eh, lo mejor por el departamento eh, Desafortunadamente no, no hubo obtención de medallas Pero tuvimos la oportunidad de, de ganarle a Bogotá Y hacer un fogueo bastante grande en estos Juegos Paranacionales ¿Significa mucho representar Antioquia, cierto? Bastante, la camiseta eh, de Antioquia es satisfactorio llevarla eh, cuando se está en el campo compitiendo por ella, se le dirige uno la piel. Claro, vamos con un deportista del tenis en los Juegos Paranacionales. Bueno, señor, que Dios lo bendiga. ¿Qué le está pidiendo al niño Jesús? Eh, una silla de tenis. ¿Una silla de tenis? ¿Y eso qué es? Una silla para jugar tenis de campo. Ah, vea, uno todos los días aprende. ¿Cómo le fue en los Juegos y esa motivación que veo usted representando Antioquia? Eh, muy bien, estamos iniciando en este proceso de tenis pues en, acá en Indeportes, eh, realmente hemos tenido poco fogueo y es lo que buscamos pues como, como saliendo a este tipo de torneos, eh, muchos aprendizajes y mucha motivación para... Mí. ¿Qué le dice a las personas que yo diría que en la mente están los límites porque usted tiene más capacidad porque esa alma le da capacidad para hacer de todo en la vida? Claro, sí. No, nunca he visto la discapacidad como una limitante para hacer cualquier cosa que me guste. ¿sí? Señor, que Dios lo bendiga. Bendiciones. Seguimos hablando de esos héroes que sienten la piel por el departamento de Antioquia en los Juegos Paranacionales. Él es Anti Montoya, es el técnico del equipo de rugby de nuestros muchachos en silla de ruedas participando en los paranacionales. Profe, al calor de su casa con este árbol de Navidad tan innovador, ¿cómo les fue a ustedes y al equipo? Bueno, eh, tuvimos una gran presentación, logramos la medalla de plata eh, ante un digno rival que es Bogotá, que es la base de la selección Colombia eh, y bueno, logramos ese segundo lugar con mucho esfuerzo. ¿Cómo es el tema del rugby con los muchachos? ¿Cómo se juega? Porque el rugby es contacto. Sí, es un deporte muy rudo, muy fuerte y muy vistoso. Es un deporte muy bonito, está creado para personas con lesión medular, en este caso cervical o triple amputación. ¿Cómo califica ese equipo de muchachos que usted entrena? Bueno, eh, los muchachos en esta competencia entregaron todo de ellos, son unos deportistas que cada día nos enseñan cosas nuevas, tanto en la vida personal como en lo deportivo, son grandes personas, grandes deportistas y nada, eh, los admiro demasiado. Señoras y señores, él es el técnico de Antioquia en el rugby en los paranacionales, la barba está de moda, ¿cierto? <risa> Estamos al día. Feliz Navidad para todos ustedes, son deportistas de Antioquia, dejan la piel en la cancha, esta vez en los Juegos Paranacionales. Indeportes Antioquia, 50 años en los Juegos Paranacionales, Rafa Gol Radio y Televisión les presenta este informe. Llegó Navidad, señoras y señores, la medallería como quedó. Muchas gracias a Don Elkin Labo, el informe de los juegos Luciano, un número del 200, del 1 al 202 200 El número 200 corresponde a Jacobo Ruiz del barrio Elén Cuatro personas ven en el programa, dos hombres, dos mujeres Gustavo El número 9 Mónica Gómez del barrio Fátima Cinco personas ven en el programa, dos hombres, tres mujeres Augusto El número 15 Paula Arboleda en Sabaneta Seis personas ven en el programa, tres hombres, tres mujeres Juan El 90 el 90 para Carol Jiménez del barrio Calazán. Dos personas ven un hombre y una mujer. ¿Dónde la El 14. No, del chat. Ah, en el chat del 1 al 722. ¡Qué locura! A ver, el 489. 489. John Londoño es el ganador en nuestro Twitter y en el Facebook Live. Bueno, se nos acabó el tiempo a todos ustedes. Muchas gracias. No alcanzamos los vitrinazos. Feliz noche para todos. Recuerden las palabras del salmista. En paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú, Dios me hace vivir confiado. Dios les bendiga a todos. ¡Permiso! Este programa no contiene escenas de sexo o violencia. Cont